son de lino y estas son de chía. Y estas son morrones y este es ají de conserva. Y esto de acá es jengibre. Y esto de acá es una ortiga. Este es una planta de zanahoria. Estas son... Mis lombrices que abonan la tierra. Y acá hay más lombrices todavía que fertilizan la tierra. Y estas son buena Y estas de acá son menta. Mentas árabes. Y esta es peperina. Y estas son espinacas. Estas son... Calendula.